Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Yo es Real, mi nombre es Juan Reyes y le quiero mandar un saludo a todas las personas que están viendo este video, en especial a Oscar por la bella canción que está al final del video. El tema de hoy se llama la hipocresía del amor, pero te estarás preguntando ¿por qué le puse ese título a este video? Déjame contarte un poco acerca de este tema, pero antes, acompáñame con una oración. Querido Dios, Tú que estás en el cielo, te damos las gracias por todo lo que Tú nos das, Señor. Y gracias porque a pesar de que somos pecadores, Señor, Tú nos quieres salvar, nos quieres dar una agua viva en el cual no podemos conseguir en el mundo. Te pido que ahora que vamos a abrir Tu Palabra, Tú nos guíes y nos des sabiduría para entender y para amar a nuestro prójimo también. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Antes de empezar, quiero que te hagas una pregunta y te contestes con la verdad. ¿Alguna vez te has enamorado? No te estoy mirando, pero imagino que te ha ganado la risa. Seguro te acordaste el día que te enamoraste de esa persona. Todos pasamos por esa etapa en nuestra vida, donde muchas veces le entregamos el amor a una persona. Recuerdo que en mi adolescencia, cuando estaba enamorado, hacía muchas locuras para conquistar a una chica. Es más, déjame decirte que hay muchas personas que dedican canciones, poemas, y en este video quería cantar, pero realmente me dio vergüenza. En algún momento todos nos hemos enamorado alguna vez en nuestra vida y le hemos dado todo a esa persona para ser correspondida. Pero alguna vez te han fallado en el amor o fuiste rechazado Estoy imaginando que estás pensando, hmm. si tú supieras Juan, ¿cuántas veces me han fallado o he sido rechazado? Es más, con decirte que no he encontrado aún el amor de mi vida. Sé que muchas personas te han dicho, te amo y te bajan la luna y las estrellas, pero solo juegan con tus sentimientos hasta no creer más en el amor. Y te da miedo intentar una nueva relación porque piensas que te van a engañar, te van a fallar y que solo van a jugar con tus sentimientos. Yo te puedo comprender porque también antes ponía la mirada en las personas y me era doloroso cuando alguien me fallaba o jugaba con mis sentimientos y más si era rechazado. Muchas personas se fijan en lo físico o en lo material en vez de ver sus principios y valores de la otra persona. Pero, amigo y amiga, te diré una cosa. Con el tiempo, todo eso se va a acabar. Un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo. Esta es la ley de la vida. He visto muchas personas que tienen todo la fama el éxito, y de la noche a la mañana, no tienen nada más que el orgullo. A pesar que muchas personas tienen todo en la vida, muchos están vacíos espiritualmente. ¿Te has preguntado por qué hay famosos que se quitan la vida? Y te preguntas, hmm, pero ¿cómo es que se quitó la vida? Si tenía todo el éxito, toda la fama. Todo lo que un ser humano quiere. ¿O no te has puesto a pensar también de las personas que son simpáticas? Y se aventaron de un puente por mendigar amor. Y yo me acuerdo de un familiar que también estuvo mendigando amor por mucho, mucho tiempo. Pero seamos honestos, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros también nos sentimos vacíos? A ver, alcen sus manos. Quiero ver sus manos. Miren, sin pena, yo no los estoy mirando. Ahora sí. Amigo y amiga, puedes bajar tu mano. Primeramente, porque fuiste honesto contigo mismo. A veces pensamos que porque tenemos todo, o porque tenemos la familia, los amigos, todo. Nos sentimos llenos, pero realmente estamos vacíos. Y sentir que nadie nos ama, hasta buscar el amor de los seres humanos para llenar este vacío. Antes que buscar el amor de Dios. Mucha gente no acude a las escrituras porque piensan que Dios es religión o que solo hay una persona especial que puede interpretar las escrituras. Pero, ¿sabías que son una guía para tu vida? Por lo tanto, se requiere meditar de día y de noche. ¿No usarlas como pata de conejo, donde la uses solo cuando tienes problemas y enciendas una veladora? ¿O quieres meterlo debajo de la almohada para no tener pesadillas? ¿Incluso que andes trayendo la Biblia dentro de tu coche para no tener accidentes cuando estás manejando tomado? He escuchado a muchas personas en mi vida que me dicen, Juan, ¿para qué voy a ser hipócrita? ¿Yendo a la iglesia o leer las escrituras? Es más, no tengo ni tiempo, pero déjame decirte, que si sacas tiempo para los videojuegos, sacas tiempo para los chistes, para la música, para las redes sociales u otras cosas. Y ellos me contestan de esta manera. Juan, ¿pero no le estoy haciendo mal a nadie? ¿Yo no mato? ¿No robo? ¿No creo que sea una mala persona? La Biblia nos enseña que estas cosas no son nuevas. De hecho... Muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento nos muestran que el mismo pueblo de Israel le ocurrió lo mismo cuando corría tras sus deleites y abandonaron al Dios viviente. Al tomar malas decisiones en su vida, cayeron en situaciones trágicas y difíciles. Muchas cosas que nos suceden son por tomar malas decisiones en nuestra vida. Pero mucha gente le quiere echar la culpa a Dios en las situaciones malas, por ejemplo, ¿has escuchado que dicen, ¿por qué a mí me pasa eso si no soy mala persona? Cuando Dios quiere reparar al ser humano para tener bendición en tu vida. Pero lamentablemente dejamos a Dios a un lado y cambiamos como el pueblo de Israel que construyó un becerro de oro para adorarlo. Dios conoce al ser humano rebelde que siempre se desvía de su camino por eso en las escrituras nos dicen no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno de la misma manera que las personas nos fallan en el amor y somos rechazados también nosotros podemos estar fallando a dios e incluso rechazarlo. Así como te sientes traicionado y rechazado, Dios siente lo mismo al decir que lo amas y le das un amor hipócrita. No solo es decir, te amo Dios, y da la media vuelta para complacer los deseos carnales. ¿O acaso cuando tú le dices a tu esposa, a tu esposo, te vas con la vecina o te vas con el vecino? Claro que no, porque estarías dando un amor hipócrita. ¿Sabías que cuando tú amas a alguien, eres detallista, le dedicas tu tiempo y te llenas de compasión para protegerla? Esto se llama amor real. No solo es un sentimiento pasajero, porque sus obras son semejantes a las de Cristo. Este amor se define en el humano, en su intelecto, en las manos ayudadoras, en los pies que caminan en justicia para mantenerse firmes con Dios. El amor es la esencia de Dios y es la virtud de los cristianos más importante. Este sentimiento es esencial para tener una relación con Dios y con nuestros semejantes. El verdadero amor cristiano ama a sus amigos y enemigos. Por eso un cristiano puede ser hipócrita, porque el amor de Dios hace que nos amemos a pesar de las circunstancias. ¿Para qué lees las Escrituras? Te estarás preguntando, pero muchos buscan solo una religión donde puedan complacer los deseos carnales y dar un amor hipócrita o incluso tener una teología para juzgar en vez de ayudar al prójimo a enderezar su camino. Pero al leer las Escrituras nos damos cuenta del amor de Dios y de su misericordia por cada uno de nosotros. Podemos ver Cómo Dios ha tenido misericordia en el ser humano desde el principio. A pesar que Adán y Eva pecaron en el Edén, Dios proveyó un cordero para ser sacrificado. Por eso en 1 Juan 4.19 nos dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabías que la paga del pecado es la muerte? Cuando tú trasgredes la ley del país donde tú estés, ¿qué crees que te pasa? ¿Te pueden meter a la cárcel? Al haber comido el fruto, ellos tenían que morir, por eso en el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel cuando pecaba tenía que traer un cordero sin mancha alguna para ser sacrificado por el perdón de sus pecados. Los que creemos en Yeshua sabemos que Él es el cordero, de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo más importante es que Yeshua ya pagó el precio y nos ofrece la vida eterna. A pesar que somos pecadores, Dios busca al ser humano y le ofrece salvación para quien creyere en Jesucristo. Y lo podemos ver con la mujer samaritana que a pesar que era pecadora la llamó para darle del agua de la vida. La historia se encuentra en Juan capítulo 4, pero veamos primeramente para entender esta historia cómo salieron los samaritanos. Y nos cuenta que cuando el reino del norte estaba dividida en dos, después que el reino del norte y su capital Samaria fueron tomadas por los asirios, deportaron a muchos judíos a Asiria y trajeron extranjeros a establecer las ciudades entonces la mezcla de extranjeros y judíos fue el resultado del pueblo de Samaria odiada por los judíos del reino del sur llamado Judea quienes consideraban a los samaritanos una raza impura por eso el pueblo de Judea cuando tenía que viajar para Galilea tenía que tomar rutas más largas para no juntarse con los samaritanos. De esta manera, Cristo rompió con ese esquema racista en decidir pasar por Samaria y sentarse a descansar junto al pozo de Jacob. Luego, una mujer samaritana llega a sacar agua del pozo y se sorprende que el Señor Jesús, siendo judío, le hablara y le pidiera agua para beber. Los que no conocen a los judíos, Déjame decirte algo, si tú vas a comer con alguien o vas a comer en tu trabajo, los judíos no se sientan contigo a comer. Es más, las personas que están aquí en Estados Unidos y van a limpiar casas judías, no les permiten meter su comida de las otras personas. Los judíos lo que hacen es que les dan comida de ellos o si quieren comer su comida, ellos tienen que salir a su carro o donde sea, para que puedan comer. Esa es una pequeña explicación para que entiendan cómo es que los judíos no se pueden juntar con los samaritanos. Entonces por eso la mujer samaritana se sorprende que Jesús siendo judío le pidiera agua de beber. Por eso lo podemos ver en Juan capítulo 9, donde dice la mujer, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber que yo soy mujer samaritana. ¿Ven? ¿Observan cómo es que los judíos y samaritanos no se pueden juntar? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, Jesús le dijo, Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este pasaje bíblico nos muestra que en el Señor Jesús también tiene amor e interés por todas las almas, sin importar la raza, posición social o los pecados que has cometido. Jesús mostró interés por esta mujer explicándole que él podía darle de esa agua espiritual que saciaría la sed de su alma. Por eso Jesús le, le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed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 esta sed en cosas equivocadas. Te has puesto a pensar por qué algunos buscan el placer carnal, otros buscan en el dinero, en el alcohol, las drogas o incluso en las otras personas para saciar esta sed. Así como lo hizo la mujer samaritana. Al igual que esta mujer tomó malas decisiones, el pueblo de Israel hizo lo mismo. Por eso en Jeremías 2, 13 nos dice: Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas, cisternas rotas que no detienen agua. Al escuchar esto, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sé ni venga aquí a sacarla. Ella pensaba que Dios le iba a dar agua para llenarse físicamente y no regresar al pozo y ser humillada por las demás mujeres. Pero ella no se daba cuenta que su cisterna estaba rota y por eso su alma estaba vacía y quería llenarla con el amor del ser humano. Entonces Jesús conociendo toda esta historia, toda, toda su vida, podemos ver cómo le contesta y le dice... Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, hmm, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer samaritana la llevó a tener cinco maridos porque quería el verdadero amor puro. Y real, de una pareja donde se sintiera consentida, amada, querida y protegida. Pero lamentablemente pudieron haber jugado con sus sentimientos hasta el punto de mendigar el amor. Tal vez esa situación la pudo haber llevado a cometer adulterio hasta ser rechazada. Por esa razón, el Señor Jesús quería enseñarle a esta mujer samaritana la diferencia entre las cosas físicas y las cosas espirituales, mostrando que Dios es la única fuente de agua viva que puede saciar su vida. La mujer queda sorprendida que Jesús le dice todo acerca de su vida y entonces ella se quiere justificar de esta forma, de la forma de adoración Contestándole Señor Me parece que tú eres profeta ¿Te acuerdas cuando alguien pecaba O hacía algo Que no estaba bajo la ley Le decían profeta Porque sabía el pecado Nuestros padres adoran En este monte dice Y vosotros decís que Que es en Jerusalén Está el lugar donde se debe adorar Quiero que observen Cómo la mujer samaritana se quiere justificar. Entonces Jesús le responde, Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Muchas personas piensan que yendo a una iglesia lo están, le están mostrando el amor a Dios. Por eso Jesús le dice, Ustedes adoran. Lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Escuchen bien, porque la salvación viene de los judíos. Amigo y amiga, ¿te has puesto a pensar si estás adorando a un Dios o estás llevando solo una religión, dejándose llevar por lo que dice un sacerdote un pastor y no por lo que dicen las escrituras? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabías que Jesús es judío y que las Escrituras vienen de Israel? Espero que sepas la respuesta. Y si no, te lo voy a dejar para que lo pienses y lo medites. ¿Qué estás llevando tú? Pero Jesús le responde de esta manera. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta mujer pensaba que solamente en la forma de adoración, el lugar donde estaba, estaba lo correcto. Pero Jesús le dice que la forma de adorar es en espíritu y en verdad. Los que viven aquí en Estados Unidos no se han dado cuenta que cuando tú estás en espíritu, y en verdad, tú no tienes que andar temiendo lo que, está, lo que estás haciendo en tu trabajo. ¿Por qué? Porque aquí en las empresas, todos, todas las compañías tienen cámaras para ver qué te estás robando, qué estás haciendo, si de verdad estás trabajando. Por eso Jesús nos dice, porque ciertamente a los tales... El Padre busca para que le adoren. Dios es espíritu y los, que le, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Cristo nos muestra que lo debemos amar en espíritu y en verdad, no llevando una re, religión equivocada, pensando que lo bueno es malo y lo, y lo malo es bueno. ¿Sabías que el amor de Dios y del prójimo se demuestran en los diez mandamientos. Por eso Jesús les explicaba a todos los que le seguían que había solamente dos mandamientos. Cuando tú cambias estos mandamientos, ya no estás amando a Dios ni estás amando a tu prójimo. Déjame explicarte que los primeros cuatro mandamientos son para mostrarle el amor de Dios. Por eso Jesús... Dice que el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, ¿de verdad lo estás amando de corazón? Con toda tu alma, dice, y con tu mente, con lo que estás pensando, lo estás amando, y dice, con todas tus fuerzas. Entonces Jesús vuelve a a decir el segundo mandamiento que, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjenme decir algo acerca de este mandamiento. A veces yo soy muy fuerte conmigo mismo y siempre quiero lo mejor conmigo mismo. Por eso cuando yo hablo con algunas personas, yo quiero lo mejor para las personas y soy fuerte con, para las personas. A veces me es duro. Pero tristemente las personas no entienden que los mandamientos significa el amor de Dios y el amor al prójimo. Por esta razón, en el libro de Juan capítulo 4, perdón, 14, 21, nos dice, El que tiene mis mandamientos y los que guardan, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y me manifestaré en él. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Será que los mandamientos que están en el libro de Éxodo 20 solo son para los judíos? Porque en toda mi vida he escuchado, ¡Ah! esos mandamientos solamente son para los judíos. Esos son, Ese ya es el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos viene a mostrar aquí, en estos dos mandamientos, nos enseña cómo debemos amar a Dios y cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y si tú analizas, los cuatro primeros mandamientos son cómo tú le demuestras el amor de Dios. Y los otros seis mandamientos son cómo tú le demuestras el amor a tu prójimo. ¿Tú qué piensas? Que solamente... ¿Estos mandamientos son para los judíos o para todos los que aman a Dios? Te dejaré para que, para que lo medites, para que reflexiones, si de verdad solamente es para los judíos o aceptar como la samaritana lo hizo. En el mundo te darán un amor, pero te darán un amor hipócrita, pero Jesús te da un amor real, puro y sincero. Jesús no vino a juzgarte por las decisiones malas que has tomado en el pasado. Vino a sanar tu corazón, a darte libertad, a sanar a los ciegos y a los oprimidos de espíritu. Así como muchos, muchos samaritanos de aquella ciudad,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 ya no creemos solamente por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. No sé si confías en la pata de conejo o en las buenas vibras que dicen por ahí, o seguro pones al vecino boca abajo para conseguir novio o novia. Pero déjame decirte que si dejas entrar a Jesús en tu vida, Él te dará un amor real, puro y sincero, no un amor hipócrita, como te lo da el mundo. Por eso te invito a que abras el libro de Romanos 8, 38 al 39, para que veas cómo Dios nos ama. Ahora, vamos a leer, dice, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte...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 Impactado con esas palabras, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tal vez tu alma está batida, has pasado por amores hipócritas o has sido rechazado, pero... Dios tiene el malantial de vida. No endurezcas tu corazón llevando una religión hipócrita. Para terminar, quisiera que me cierres los ojos y hables con Dios. Dile cómo te sientes, cuánto has sufrido y cuánto has sido humillado. Ahora, acompáñame con una oración. Querido Dios, Tú que eres amoroso y misericordioso, te pedimos que nos des de esa agua viva en la cual nos llenes nuestro espíritu y nuestra alma de ese vacío. Señor, a veces te rechazamos por muchas razones, por las situaciones de nuestra vida, por lo que vivimos en este mundo. Pero Señor, te pedimos que nos perdones nuestros pecados y que Señor puedas guiar nuestro camino para caminar en un camino justo, en donde podamos amar a nuestro prójimo a pesar de las situaciones, a que podamos amarte a ti sin usar una pata de conejo, porque tú eres un Dios celoso, un Dios que amas a todos tus hijos que se arrepienten y vienen a ti. Señor, bendice a todas las personas que están viendo este video y te pido, Señor, que también proveas para aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen comida. Te pido, Señor, que... También proveas por aquellos niños que tienen discapacidad. Tú sabes que ellos no se pueden valer por ellos solos. Señor, cuídalos y cuida a sus familias. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así como Dios quiere que seas feliz, a mí también me dará gusto saber que Dios pudo curar tu corazón. Antes de despedirme te dejaré una hermosa canción para meditar en tu vida escrita y cantada por mi amigo Oscar. No tardes en aceptar a Jesús en tu vida. Si aceptaras Jesucristo, en tu vida y corazón, más sentirías, disfrutarías, del amor que ofrece Dios, y serás muy feliz. gloria sea él. si vienen pruebas y tentaciones Él contigo siempre está mas sé constante, orando siempre, la victoria te dará y serás muy feliz.